yo le pregunto a mi, a mi me dice que nunca me dijo que me iba a dar la mano no, no y yo estaba segura que sí me había dicho que me iba a dar la mano para no, no, no no. hola, yo soy Valen yo soy Sofi. hoy tenemos un video sobre básicamente eh, en este caso voy a ser yo pero ella fue parte de mi experiencia me con... cagué toda, solo fue voy horrible, a decir fue eso horrible, fue horrible ¿Qué es nuestra experiencia paranormal más aterradora en realidad fue tuya, yo estaba ahí de sopletón de sopletón de sopleton, estaba ah, de sopleton mi amor de sopleton bueno, pero antes, por favor suscríbete al canal, no te cuesta nada porque es totalmente gratis voy no, a volver a la psicología inversa no te suscribas, no te suscribas al, canal, al canal no prendas la, la, campanita, campanita, la campanita, no le des no like, like. No, y mucho no, no, no, no, no, no, menos no, no tengas, tengas de la, de la amabilidad, amabilidad. si podes, si podes, de la siempre canal así que no, no, no, el contenido va a seguir siendo siempre gratuito, aunque no tengas miembros. No sé, no. No, no sé. No siempre gratuito. Por favor, no digas las cosas que después no quieren cancelar. <risa> Digo, por favor, que después nos quieren cancelar. Te lo pido. Eh, por cosas que no son. Por cosas que no son. Bueno, bueno arrancamos. One hour later resulta que eh, nosotras veníamos de un año muy muy muy difícil el año pasado no, el anterior, veníamos de un año muy difícil y eh, habíamos decidido, dijimos bueno, esto fue previo a toda la cuarentena y toda esa cosa sí, eh, sí, habíamos... Uy, sí, no, el año antes, dos, dos meses la... antes fue, creo que fue el año antes dos meses antes de la cuarentena sí. nos fuimos a, eh, nos recopamos, dijimos bueno vamos, vamos a algún lugar donde no tengamos contacto con nada intentar no tener el contacto tecnológico, como estar tranquilas, sin trabajar. Nos sale re bien, ¿eh? Sí, no. Nos sale re bien cuando lo queremos exacto, hacer. Exacto, sí. eh, Bueno, resultó que estábamos, eh, tuvimos muy manija por esto. O sea, manija quiere decir, teníamos muchas ganas de irnos. Entonces agarramos, cargamos el auto. Nos fuimos en auto a estas vacaciones. Nos íbamos a una casa que era medio en el medio de la nada. Era bastante vieja la casa, pero sí, bueno. lo Sí, tenía... casa antigua. O sea, bueno, objetos muy antiguos. Pero tenía cosas como muy copadas, que era que estaba cerca del mar, pero además era como que nada, era espaciosa. Estaba linda la casa, según nosotras Bueno, alquilamos la casa Y armamos todo para irnos Las tipas felices en el auto Nos cargamos todo el auto Estábamos como muchas ganas de ir, viajamos, ya había algo en irnos a una casa Pará, el viaje fue lluvioso, Entonces, Sí. todo el viaje sí. fue tipo lluvia, lluvia pero mal, sí. rarísimo pero muy, lluvioso, muy nivel. lluvioso y en un momento por momentos había que parar, ya era raro todo sí. bueno, nos fuimos, llegamos eh, al lugar, abrimos la puerta viste esas casas que te vienen un frío, era una casa fresca yo dije, ay qué bueno para el calor, pero bueno no, nos vino un frío Frío. Ahora que lo decís es otro tipo de frío que, se me, que toda la espalda acá Se me hizo una cosita acá Bueno, pero igual lindo Las dos como buena onda Qué bueno que llegamos Menos mal que ya pasó este viaje de mierda Llegamos, no sé qué, no sé qué Bueno, la, estaba la habitación Vamos a dejar todas las cosas a nuestra habitación Y bueno, y empezamos a nada Como ir, venir, fuimos a recorrer Fuimos a la playa Hasta ahí, hermoso, todo muy lindo Muy romántico Muy romántico Nosotras lo que necesitábamos era irnos a un Ch lugar era chill, era bajar Tranquilo Donde podamos conectar Donde nuestras almas Se pudieran conectar ¿No? Hasta que No, no, no Todavía no, todavía no paraba <risa> Bueno Chill, super chili Willy, ping y pum, pum, pum Empezamos a recorrer, relindo todo, muy hermoso, a toda la situación, el lugar Excepto hermoso. Algo. No, todavía. ¿Ves que vos ya me querés adelantar? No, no, problema? no, ah, no. ¿Qué? Excepto algo. La frialdad de la casa. No. Parás. <risa> sí, la frialdad de la casa. Sí. Y había en ese, en ese complejo una tipa que cocinaba. Nefasta. Nefasta. O sea, sí. era en el complejo. No se envenenó, no me <risa> Pero era muy era rara. Era muy rara. Tenía una muy, energía muy sí, rara. Muy rara. Muy rara. Sí, bueno, sí. no sé. Como que bueno, dijimos, igual, todo bien, nada, como que es el lugar donde ella está. Bla. Segunda noche, ya veníamos con cosas medias raritas, pero tranqui. Yo sí había como visto cosas raras, como los muebles eran muy antiguos. Escuchando, era como una casa de campo antigua, para que se lo pongan como en su cabeza. Cosas muy antiguas, todo. Y escuchaba unos ruidos raros a la noche. Yo escuchaba unos ruidos raros a la noche. Y... Digo, bueno, debe ser gente está pasando? por la playa. Bueno, no sé, pensaba como cosas así. En ningún momento me hice mucho la cabeza. Pero ¿qué pasó? Resultó que nos fuimos a dormir. Nos fuimos a dormir. Eh, para dos, mí estábamos Quiero aclarar que estábamos las dos sin ropa. esto lo quiero aclarar. Oh. Estábamos las dos desnudas. O sea, que cualquier situación, en ningún momento pensamos que nos iba a pasar algo una, una emergencia. Porque salir corriendo así como estábamos bueno iba a ser un tema, pero bueno situación nos vamos a dormir, uh -huh. la sábana yo esa noche como que nada me tapé mucho si bien hacía mucho frío yo había algo que no me cerraba esa noche de verdad no me cerraba pero bueno yo soy muy perceptiva y he tenido un montón de situaciones no sé si un montón pero muchas situaciones energéticas fuertes entonces digo mmm, qué raro lo que estoy sintiendo pero no importa no sé lo que decir a Sofi, porque no quería como exponerla a no que además se yo soy de cagona, es. ¿eh? no duermo y te dejo la luz prendida y ella no le gusta la luz prendida yo yo siempre desde chiquita Traumada Luz prendida Soy Mal. cagona Mal Bueno, ¿qué pasó? Estoy durmiendo Primero me levanto A tomar un poco de agua Tenía mucha sed Voy, agarro Tomo un poco de agua bla, Me vuelvo a dormir Profundamente Y de golpe De la nada Abro los ojos Y veo Encima mío Yo estaba como de este lado Veo encima mío Un señor Mirándome Como una luz Literalmente Que me está mirando Y yo lo miro Fue algo muy muy fuerte Porque no me pasó nunca en la vida Mirá que tenía muchas situaciones Pero esto no me pasó nunca Una luz y yo lo miro al tipo y no sé cómo pasó que le grito a Sofía. es a gritar... Toda la luz apagada Súper oscuro Prendo la luz Y Valentina los gritos Llorando claro, porque porque aparte temblando. yo pensé en lo, Entró alguien Digo, hay un señor Re podía ser que entré alguien Porque estábamos en la playa Era una casa bueno. En el medio de la nada O sea, re podía no, ser no, no Que hubiera digas, no hubiera nadie Que hubiera no alguien Digo, que bueno. hubiera alguien Entonces estábamos las dos Yo le empiezo a gritar El señor solo desapareció En el momento En el que Sofi prendió la luz Ahora ¿cuánto? Todo ese tiempo Yo pensé que estaba O sea, yo digo Estoy soñando Pero no estaba soñando Porque estaba despierta Y me acuerdo cada detalle Y solo desapareció cuando prendiste la luz, ¿entendés? O ¿no? sea que cuando vos gritabas, te miraba. Me miraba, yo te estaba avisando porque me estaba mirando. Y o sea, sonrió algo. Ay, no. <risa> bueno, no sé, qué sé yo, por ahí estaba divirtiéndose, pa, asustándote. Me da mucho miedo lo que estás contando. No, pero sí. No, en ningún momento, pero sí, yo sentí como que... Quería algo. Y yo quería respirar por el y no podía, como que me... Fue muy... Fea la situación. ¿Qué? Fue muy pero Describílo quiero entender. Yo sentía, El, ¿El, o sea, el señor algo me vos? estaba mirando. Yo sé si quería algo de mí, pero para mí me estaba mirando como quería decirme algo. No sé si quería algo, pero me estaba, me miraba y yo lo miraba. Y era como que fue terrible porque además, casa antigua. Yo en ese ¿Era momento señor? era un señor más grande. ¿Y, ¿Y cómo estaba vestido? Tenía como un cuellito acá, wow. como, como redondito. Pero era, estaba iluminado, era algo rarísimo. Blanco, no sé, era todo como una luz blanca haciendo la forma. no sé, como explicar lo que era. Pues lo estás explicando. Y yo como que lo miré y entonces lo peor de todo... Bueno, pasa, pasa, un cuellito, no sé qué, pa, un señor más grande. Al día siguiente nos enteramos que ese señor había vivido en esa casa. Un señor de esas características, ¿te acordás? Pa, no me acuerdo de eso. seguro? No. Se <risa> Una, vos borras las cosas Que estás sí, haciendo. Bueno, en, o sea Nos enteramos que antes Había vivido un señor No sé si exactamente Esa característica Ay, Porque físicamente No, no, no, no, no, no, no bueno, lo yo. sabía Cuando la vi O sea, yo Mi tema había sido Que después me entero Que había un señor Que había vivido ahí Antes ¿sí? Y aparte me había dicho De ojos claros Y no, con la naricita no, no, Como no, el no, señor no, este no, no, Bueno, terrible historia, Así que uh, Terrible no, no, no, no Lo que sí te digo Si vos tenés historias Paranormales Que quieras compartir En los comentarios Por favor, adelante Que a nosotros nos interese Si te sigue interesando Que contemos estas barbaridades ya tengo un montón, ¿no? Tengo otra de cuando era chiquita que es terrible. Es terrible. Si quieren se las cuento ahora. ¿Se las cuento ahora o no? Bueno, dale, sí. Esa es terrible. Yo tenía más o menos 7 años. Sí del people so. salí, boluda. Yo sos así del people. Yo tenía más o menos 7 años. Yo siempre tuve algo muy extra donde veo un montón de cosas. Donde siento y presiento un montón de cosas. Y siempre a mí me bajan mensajes. Me he bajado. Ya no, no estoy más es la torchamana Soy la torchamana en serio sí. Pero qué pasó Tenía más o menos 7 años vino una amiga mía a dormir en mi casa vino a dormir en mi casa Y estábamos las dos Mi mamá siempre nos hacía una camita Al lado de mi cama Como un colchoncito y lo ponía Entonces, bueno Pone colchón para mi amiga Mi habitación tenía como un ventanal grande Y mi cabeza daba como a ese ventanal Y yo ya esa noche Había sentido que había alguien en el ventanal en realidad, no podía ser porque esto era un segundo piso Pero yo sentía que había alguien en ese ventanal Y le dije a mi amiga, como que tenía miedo Mucho miedo, mucho miedo de, de eso Y yo creí que mi amiga me había ofrecido darme la mano ¿Cómo creíste? ¿No hablaste? Para, yo le dije y yo entendí que ella me dijo que sí me daba la mano Entonces yo estiro la mano y yo siento que ella me agarra la mano Y como que sentí mucha tranquilidad y me voy a dormir A la mañana siguiente, o sea, me voy a dormir pero súper tranquila No sé cómo explicarles cómo te dio la mano también? Sí, Me mucha ya está. paz, me dio mucha paz la, cuando me dio la mano entonces me fui a dormir tranquila Bueno, dije, no me va a pasar nada Porque cualquier cosa ya se va a dar cuenta si me pasa algo Mañana siguiente Yo miro la cama de mi amiga Y me doy cuenta A dónde estaba la cama de mi amiga Y me doy cuenta que si yo estiro la mano Y ella estira la mano No llegábamos a agarrarnos la mano ¿Entendés lo que le estoy diciendo? Sí, es terrible La distancia no da ¿Y quién carajo te dio la mano? mano. Bueno, tu amiga ¿Oye? te dio la mano Se corrió el colchón, no me jodas Yo le pregunto a mi yo estaba segura que sí me había dicho que me iba a dar la mano para no, no, no. Pará, Yo pará. sentí o sea una que nunca mano que la me mano. agarró Ella dice que ella nunca me agarró la mano Yo sentí una mano Pero que me agarró Pero cuando vos le dijiste, entonces no te contestó tu amiga, era un fantasma No sé quién me contestó Lo, lo importante fue que yo sentí mucha, mucha tranquilidad no, no puede ser Cuando sentí que me agarró la mano Y me fui a dormir Y dormí con la mano con la, mi mano agarrada. Y yo estaba re tranquila que me había agarrado la mano. No, vos me estás jodiendo. Me había sentido que me había agarrado la mano. No, no da, que, da que. Por supuesto, después yo nunca le dije a ella lo que me había pasado ni nada. Porque digo, vamos a tratar de loca. Eh, bueno, después me pasaron un montón de cosas en mi vida que no, me basta. No quiero saber más, no quiero saber más. Esto me pone muy mal, me pone muy mal. Dejanos en los comentarios, por favor, si querés más historias de estas. Y si tenés alguna. Contá tu historia. Para no me dejen sola acá con historias No, yo tengo una que me movieron el brazo. Esa Bueno, esa con ¡No la voy a contar! Contala en otro momento contarle en otro momento pero no, por parece. favor que la gente nos diga me acompañe que compartan sí que me eso. Acompañen. compartí con acompáñenme nosotros. por favor cucú, cucú. <risas>